Eh, en nuestro despacho de abogados también somos especialistas eh, durante bueno, muchos años que llevamos ejerciendo en derecho de familia. La satisfacción de nuestros clientes nos llevarán como especialistas en todos los trámites judiciales que tienen que ver con el derecho de familia. Esto es eh, divorcios express, el caso, bueno, la regulación es un poco diferente porque es más rápida, separaciones, divorcios... Incluso podemos llevar sus prioridades matrimoniales y todo ello mmm, nos lo avalan la satisfacción de nuestro cliente. Nuestros clientes eh, siempre eh, abogan por un despacho como el nuestro, un despacho cercano, un despacho empático que le atenderemos tanto de forma telemática, si no le viene bien o si está lejos o no se puede mover, de forma presencial, de forma telefónica, eh, nos adaptamos siempre a las necesidades de nuestros clientes ya que bueno, pues ahora mismo en la situación en la que estamos pasando, somos conscientes de que eh, estos procedimientos no son baratos, pero podemos ayudarle a que para usted resulte mucho más sencillo y más conciliador. También eh, algo y una premisa muy importante que llevamos en nuestro despacho es eh, la protección de los menores en caso de que haya hijos menores. Con lo cual, no puedo decirles más que se pongan en contacto con nosotros, eh, puede ser por videollamada, puede ser por WhatsApp, que tienen los números de teléfono, todos en la página web. Puede ser, mm, con, no sé, conferencias del tipo que, que consideren oportuno y nos, la primera cita, y eh, consulta siempre es, es gratuita y nos pondremos a su servicio. Muchas gracias.